Senadora Felipe. Senadora Gracias. Felipe. Gracias, señor presidente. Señora ministra, como usted bien sabe, ni el coste ni las medidas de austeridad pueden ser argumentos para evitar implantar la accesibilidad, pues la obligación es incondicional, con su veto a la creación de un fondo estatal para la accesibilidad universal. El Gobierno, en lugar de poner en valor la diversidad humana, lo que hace es ponerle precio a sus derechos y a su dignidad, condenándola a vivir excluida de la sociedad a la que pertenece y de la que es parte consustanciada. Las más de 200 páginas del primer Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, se reducen a menos de dos y media que no responden a lo solicitado cuando pregunto al Gobierno cuál es la evaluación y grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos, líneas de actuación, estrategias y actuaciones del mismo, entre otras cuestiones. En cuanto al segundo plan, la normativa establece que se, debe, que se debería de haber aprobado en 2014. Y habiéndole preguntado al Gobierno cuándo tiene previsto hacerlo, en su contestación no lo dice. Una pregunta que también le ha hecho el Comité de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que igualmente le ha solicitado información sobre los recursos económicos y humanos destinados a aplicar la normativa de accesibilidad y asegurar las condiciones de igualdad y no discriminación. Por ello, señora ministra, los millones de personas con discapacidad de este país y nuestras familias, estamos al Gobierno a que, sin más dilación, haga reales y efectivos los derechos humanos de todas las personas, no con palabras vacías, sino con hechos que elabore, aplique y supervise normativas y planes de accesibilidad y que, como ya recomendó el mencionado comité en 2011, asigne los recursos económicos y humanos necesarios. Señora ministra, señorías, la accesibilidad no es un gasto, es la, me es la mejor inversión de un verdadero Estado social y democrático de derecho que no deja a nadie atrás. Una sociedad plenamente accesible es una sociedad mejor para todas las personas. Gracias.